Hola que tal mi gente de YouTube, yo soy Iraxumacitón y esto es un nuevo video para uno venezolanos. En el video anterior les había comentado que en este hablaría sobre cómo emigrar de Venezuela a Brasil por tierra y por aire, pero Mm, hace ya un año que yo transité esa ruta y me parece que la información está caduca Así que pensé por qué no hablarles de mi primer año en Uruguay También quería contarles que estoy grabando con mi celular Porque mi cámara acá no, y esa que ven detrás se encuentra un poco enfermita Así que hay que utilizar los recursos que tenemos ¿Cómo ha sido mi primer año en Uruguay? a contarles cómo ha sido mi vida en este año que ha transcurrido en Uruguay, quiero contarles un poquito qué hacía yo en Venezuela y por qué tomé la decisión de emigrar. En Venezuela, en mi época de juventud, no quiere decir que estoy vieja, pero eh, me dedicaba a trabajar en televisión. Por circunstancias de la vida tuve que dejarlo, así que estudié educación y comencé a ejercerla hasta que dije, hay algo que me está faltando. ¿Qué es? Y por supuesto sabía la respuesta, pero me negaba a darme cuenta de lo que era. Y es que extrañaba eh, las cámaras, las luces, mi medio, el medio audiovisual, que es lo que realmente a mí me apasiona. Así que dejé educación y comencé a dedicarme a la cinematografía. Hice algunos talleres con el Senac, me preparé en producción, me preparé en dirección, eh, con el maestro Román Chalvo y la Escuela Cimo Oriente. A partir de ahí comenzaron a suceder muchísimas cosas, las que me trajeron hoy en día a Uruguay. Sí, no. Until we can do it no more. Let's Hace dos años ya yo estaba coqueteando con la idea de emigrar no solo por la situación que vive en nuestro país sino que ya era algo que, que tenía en mente porque necesitaba evolucionar en la área cinematográfica y Argentina me parecía un país genial como para prepararme en lo que era cinematografía y tenía la intención de estudiar en la escuela de El otro llegó mi hermana menor me comenzó a hablar de uruguay uruguay uruguay uruguay sí había escuchado hablar alguna vez de uruguay pero no estaba empapada de nada de lo que tenía que ver con uruguay así que comencé a investigar y pues me pareció un país tranquilo si bien el área audiovisual no es tan demandada o no se digamos que no, no está tan predominante como en argentina pues de alguna manera yo necesitaba ese momento de paz ese momento de tranquilidad porque venía de, de pasar como todo venezolano momentos muy fuertes, momentos muy duros tanto que en cuestión de meses bajé 23 kilos o sea, era impresionante creo que esa es una historia que muchos venezolanos tienen para contar cuando yo comencé a hacer los videos para un venezolanos en Instagram porque así fue como comenzó esta cuenta en Instagram eh, estaba pasando un momento re re re duro en realidad pero Quería ser lo más positiva posible en los videos que yo les hacía. Como siempre les dije desde un principio en mis videos, la experiencia de un inmigrante nunca es ni parecida a la del otro. Cada uno vive su propia experiencia y uno es que tienen más suerte que otros. En mi caso tardé muchísimo tiempo en conseguir laburo o empleo en este caso eh, porque me había mudado a un lugar bastante lejos que era el que podía en ese momento tener del centro lo que hacía digamos que un poco más difícil eh, el encontrar eh, un empleo estable Así que bueno, nada, me tocó muchas veces irme a pie caminaba horas, horas entregando currículos para poder comenzar y, y, y bueno de alguna manera poder avanzar. En ese interín de ir y venir, de conocer, de caminar, de entregar currículos también me tomaba un tiempo para conocer, conocer la ciudad, poderme ubicar donde estaba porque realmente me sentía bastante perdida con mucho. que en esos momentos me sentía sumamente mal, pero no quería contarle ni siquiera a mi familia, mucho menos a mis amigos, cómo la estaba pasando. No quería, de alguna manera, hacerle saber que, que no estaba bien. Y sí, muchas veces tuve la, la intención de rendirme, de decir hasta aquí llego, no puedo más, me regreso a mi país, esté como esté, pero allá sé cómo me puedo mover. A mí me decía, ¿qué hiciste entonces? ¿Te vas a rendir ahora? después que te ha tocado pasar muchísimas cosas, no sabía que a lo que me iba a enfrentar día tras día. Esos momentos que de repente conocía una plaza o un parque o la rambla o el lugar donde viera que era bonito para sentarme y hablar frente a la cámara y contarles eh, lo que estaba viviendo en ese momento de alguna manera me ayudó y me sirvió a mí de motivación para no decaer. Yo cuando les subía los videos a Instagram les, les confieso que los subía con un poco de temor, no sabía cómo lo iban a recibir, pero afortunadamente muchos me escribían cosas lindas y eso me servía a mí de una gran motivación como ustedes no tienen una idea. O sea, ustedes, los que siguen moriendo venezolanos, fueron mi motor. Eh, gente que me impulsó con esos mensajes tan hermosos que me dejaba a las, a las personas que aunque no los conozco pues les agradezco muchísimo porque aunque ustedes no lo crean fueron partícipes de, de ese empuje, de, de esa dirección en que se levantó y siguió adelante y logró sobrevivir este primer año en Uruguay Llegó la época de invierno, también seguía grabando algunos videos y creo que fue una de las épocas más duras para mí acá en Uruguay, en este primer año, la época de invierno. Si bien yo me había traído ropa de invierno, les confieso que no fue suficiente para el frío que yo pasé. No estaba acostumbrada a tanto frío. Cuando estaba viviendo, realmente no recibía nada de calor. Mucha gente que fui conociendo en el camino me decía, pero hey, busca ayuda con eh, esta organización de venezolanos y todo. La verdad es que nunca quise. No sé si llamarlo... No diría que orgullo, pero sí pena, puede ser. O tal vez el decir, no, tú tienes que salir adelante sola. Muchos de ustedes me han preguntado por qué yo no he seguido subiendo videos con tanta frecuencia. Bueno, la verdad es que precisamente por contarles cómo ha sido este año en Uruguay, si bien evolucioné y avancé, estoy bien, estoy viva, aquí estoy contándoles mi experiencia, también es cierto que he tenido bastante... Eh, eh, digamos que actividades que hacer un tiempo muy breve como para que me dé chance de editar los videos quisiera subirlos más por ende estoy comenzando a subir videos poco a poco en youtube a ver qué tal nos va a ver si podemos lograr eh, de alguna manera que estos videos sean de utilidad al emigrante venezolano e incluso al inmigrante, ¿por qué no? porque también nosotros podemos aprender de otros youtubers venezolanos, de otros instagramers y de cualquier otra persona que esté acá que nos pueda contar eh, cómo le está yendo A diario nos dejan preguntas en Uruguayanos que todas convergen en lo mismo ¿Cómo es la vida en Uruguay? ¿Cuánto puedo ganar en Uruguay? ¿Y si tengo oportunidad en mi área profesional? En uruguay Pues bien, lo primero que siempre les respondo a los que le puedo responder a la brevedad posible es que hay que documentarse acerca del país donde uno va a emigrar. En este caso, los interesados que vienen a Uruguay. Son preguntas a las cuales lo, lo que puedo responderles es en base a mi experiencia. ¿Cuánto se gana en Uruguay? Hay un salario mínimo estimado en Uruguay. Puedo darle una cifra exacta, pero sí un estimado del salario mínimo que hay en Uruguay. En cuanto a la área profesional, ustedes tienen que documentarse. Tienen que buscar las páginas de empleo, ser constantes sobre todo. Y bueno, de alguna manera así van a poder conseguir en su área profesional. Bueno, y esto ha sido parte de mi experiencia en mi primer año en Uruguay. Espero que este video les haya sido de gran utilidad a los inmigrantes venezolanos y por lo no, menos a los inmigrantes venezolanos en Uruguay. Así que si te gustó, manito arriba, dale un like y suscríbete aquí abajo a nuestro canal. No quiero despedirme sin antes dejarle este mensaje. Sigue nuestras redes de gurú venezolanos en Facebook y también en Instagram. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.